Para hacer el cubre contador necesitaremos cuatro listones de madera, tablero contrachapado, pegamento para madera, puntas, martillo y el espejo que va a decorar el cubre contador. Tendrás que adaptar las medidas a tu tapa de contadores. Y para decorar yo he optado por el espejo, pero puedes usar tu imaginación y poner desde una foto, hacer algún dibujo, Poner un collage, lo que más te guste. Para montar el cubre contador es muy sencillo. Como ves en la imagen, solo tienes que clavar unas puntas para unir los listones. Mi consejo es que te ayudes con un poco de pegamento para reforzar la unión. Y luego ya solo queda colocar la tapa. En la tapa yo he optado por hacerla un poquito más grande como veis en las imágenes pero tú puedes ponerla al ras de los listones. El espejo viene con una cinta de doble cara para su fácil instalación. Yo he preferido pegarlo con un poquito de pegamento. ves es muy fácil esconder elementos tan antiestéticos como un contador. Los diferentes objetos decorativos que ves en el vídeo también los puedes hacer tú mismo. Te dejo el enlace a los mismos en la descripción.